Estamos de vuelta, mis amigos, sí, en quiero, su yo, programa yo, yo, de mañana. Yo quiero que me permitan aclarar ah, algo. Ajá, Clara. Que independientemente de que yo he manifestado en mi diferencia con el partido, la Fuerza Nacional Progresista, yo he dicho también públicamente aquí que yo voy a apoyar a mi compañero, amigo y hermano, Francis Rodríguez, independientemente Bien. de que sea. A cualquier cargo que vaya claro, a titular, eh, cualquier cargo, porque entiendo que a él alrededor. puede hacer grandes aportes a San Francisco de Macorís <ríe> ...a la provincia y al país. Muchas gracias. Porque, bueno, claro, no, claro. No, no acepto con humildad. Expresar, no, acepto ya. con humildad. Exacto. Exacto. ¿Eh? ¿Eh? No aplaudieron. No aplaudieron. ¿Quién aplaudió? Tú no aplaudiste. No, pero yo lo estoy diciendo. Él lo está diciendo. Está con nosotros ya... Gracias, compañero. El próximo regidor. gracias Está con nosotros ya... ...Juana María Brito, magistrada... ...Juana María Brito, quien es... ...la Procuradora del Medio Ambiente... Con ella vamos a conversar acerca, no solamente del tema de medio ambiente, sino el tema principal de ese tema, eh, que es eh, el, el cambio, la gracia que se le otorga a los dueños de dreams, de bares, de restaurantes, etc., para que puedan expender bebidas alcohólicas durante las fiestas navideñas sin horario. O sea que aunque no es parte de su... No está dentro de su decisión, porque eso es de, de Interior y Policía, pero participa dentro de la Comisión Medio Ambiente. Saludo, María. ¿Cómo estás, mi vida? Buenos, bien, días. Bien, buenos días. Bienvenida. Bien. Buenos días. Un placer Hola. tenerte por aquí. ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? Otra Yo compañera. María, ¿tú estás de acuerdo con que se tiende el horario, verdad que sí? Bien, eh, no... No importa que yo esté de acuerdo o no, lo que ciertamente nos causa es mucho más trabajo. Más no trabajo, sí, sí claro, claro, sí, sí. de trabajo, pero se goza más, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, bien, muy buenos días a toda la sociedad franco y de la región y el mundo que se conecta cada mañana con este programa. Eh, un programa que, por cierto, nosotros hemos observado que es bien bien democrático. Porque vemos que siempre cada uno tiene una posición que no siempre coincide con la de Así su compañero. Es. Y esto hace que por lo menos todos nos, sentamos, nos sintamos representados en las ideas que se debaten y, en, y, el, y podamos adquirir nuevos conocimientos. Muchas gracias. María. María. ¿Cómo vieron en... la gente del público que no ven? Cómo impacta el cambio de horario en la población, en el comercio, en la economía, en lo que la gente entiende de esas cosas malas que suceden, como nos escriben y demás. ¿Cómo ustedes visualizan esto como lo institución? Primero mucho trabajo, Juan María. Sí. sí, lo primero mucho trabajo. Bien. Por como institución. Suerte, amado y debo también decirte que eh, me he sentido muy satisfecha de haber sido su compañera de trabajo. Primero su, su, su, su su, su, su inferior jerárquica podríamos decir sí, o sea me sí, siento no. muy halagada de que haya sido por mucho tiempo mi, mi jefe mi, mi director eh, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros bien nosotros es un honor haberte sí. tenido ahí en esa función sabiéndole el desempeño tuyo gracias bien nosotros ahora en la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenemos un equipo más, más amplio o sea somos ahora dos magistrados el magistrado Simeón Reyes que conjuntamente con nosotros, los abogados Giovanni Javier y María y Magdalena Pichardo, van a estar trabajando y dando asistencia a la población, porque ciertamente con la, el aumento de, la, de los horarios, o sea, con la, des, des, definitivamente el levantamiento, no hay ningún tipo de restricción para horario, eso causa que la población sienta más el impacto de los ruidos porque a veces no es solamente el ruido que se produce en la discoteca a través de los equipos que tienen instalados, de las bocinas, de los radios, sino que cuando las personas salen ya con alto consumo de alcohol en horas de madrugada y ahora más que todo ya casi en la mañana, eso produce en la comunidad una alteración a su tranquilidad con lo que es los ruidos de los vehículos, el aceleramiento de los motores. Algunos cuando salen provocan en, en, la, en el entorno, al negocio, provocan... Eh, incidentes, eh, discusiones todo esto lo que produce un gran bullicio que definitivamente aumenta en la cantidad de denuncias que nosotros recibimos a partir de que se levantan las restricciones de los horarios. Magistrada eh, esto quiere decir que si por ejemplo yo vivo al lado de Sócrates y Sócrates prende un radio a las 4 de la mañana yo no tengo derecho a a, llamar a, que, a, a que la autoridad controle esto un poquito, o sea, independiente No, no lo que pasa es que se ha malentendido. Una cosa es restricción para los okay. establecimientos ah, okay. comerciales, pero okay. la persona en su en su casa no tiene este derecho, porque lo que hay no. es una apertura para la venta, la comercialización de, de, de bebidas. Es importante que, que se aclare no eso Ah, ok. Entonces, ¿hasta qué hora una persona, un vecino, una gente en su casa normal puede tener una música eh, alta? Que se pueda más o menos interpretar Sabemos Bien, que... la, la música no es prohibida Lo que es prohibido es el alto Volumen, o sea una persona Siempre y cuando la música no salga Del techo de su Entorno. casa O sea de su, de su hogar Entorno. Siempre y cuando no salga que moleste a los vecinos. Hasta que usted puede tener estar. su música, usted puede tener una música suave sí. y, y oh. pueda porque la música no es prohibida. Lo no, que no, es prohibido no. es el alto. volumen. los vecinos Magistrada, a nosotros nos han llamado uh -huh. varias personas denunciando el alto volumen de música en negocios hasta en una cabaña en un hotel de acá de San Francisco que hacen unas fiestas y vecinos eh si ¿Sí, sí, nos llamaron sí. aquí nos hicieron nada sí, sí, sí, sí. ah, sí. casualmente yo envié un inspector ayer, okay. ayer. Ah. o sea cuál es la medida cuál es el proceso que tiene que hacer el ciudadano que está siendo molestado no, no, pero que eso se podía gozar para allá y hacer la fiesta pero no, no, lo... no. cabaña está en las cabañas están afuera No, no, no, no, no. Pero vecino, es que ya, es que que que ya están ya llegando Hay vecinos, ¿no? hay vecinos, hay, hay vecinos ¿Qué que de... hacer el ciudadano cuando móvil. sucede esto? Bien, sí. eh, ciertamente, como usted ha dicho Nosotros ya recibimos una denuncia vía telefónica De que, por ejemplo, en una cabaña eh, de aquí de San Francisco de Macorís Los vecinos no pueden conciliar el sueño, los vecinos de esa área Porque... Eh, están realizando alguna fiesta con alto volumen. Nosotros pasamos el domingo en la noche. En el momento que fuimos no había ningún ruido. Pero sí, eh, se le va a estar dando seguimiento desde la oficina. Además, se, eh, se mandaron a citar a los dueños para ver qué es lo que está pasando. Porque definitivamente toda la comunidad está recogiendo firmas porque dicen que no pueden dormir. Con el sueño, que el, el ruido que sale desde la cabaña. Nosotros también hemos observado que, a partir de la prohibición de la, de la, del uso de juca, se están realizando muchas fiestas y, la, y las realizan en las cabañas. Generalmente oh. eh, a, ocurren incidentes ah, y ahí es que yeah. nos enteramos, porque entonces la cabaña también es un lugar privado. Uh -huh. La lo gente lo que... se puede meter su juca en su cabaña, aunque eso no juca, tiene nada que ver. la juca no está prohibida. Sí. Pero es lo que, claro que eh, no, lo que dice la magistrada, la es que la gente en vez de hacer la fiesta, por, por ejemplo, esto. de ir a una discoteca, no ¿Tú saben que está prohibido, sí. se van, por ejemplo, a una cabaña que es, que es privada para entonces poder consumir. ¿Tú sabes eh, que la, la cosa, eh, yo yo que que no hacía un comentario esta mañana cuando comenzamos el programa, y yo decía que las cosas han cambiado. Ahora recuerdo que antes, si tú pasabas a una chica por el frente de una cabaña, te daba una pecosá que rodaba y ahí mismo terminaba todo. Ahora no, ahora eh. se van a, a bailar y a fiestas sociales. Eh. Increíble. Claro, porque ahí está eh, la familia. Eh, María, eh, me gustaría saber, <coughs> ya concluye un año en días. Estamos ya en la recta final del 2019. ¿Cuál ha sido la tu carga de trabajo y cuánto están pendientes? Y cuánto, ¿Tienes ya el dato de, de, de, los, de los casos que te han llegado y cuáles se han resuelto? Bien, nosotros estamos trabajando ya a final de diciembre lo que es el resumen del año que se lo podemos mandar cuando lo terminemos, porque el año como siempre termina en diciembre Sí Lo que pareciste un candidato ¡Vaya Gonzalo! ¡Vaya Gonzalo! ¡Vaya María Gonzalo! Entonces No, no, no No, no, no La gente le acogió la seña ah. eh, en diciembre de cada año realmente es que terminamos la, el informe anual pero hasta la fecha nosotros por ejemplo todos los meses es una estadística casi constante recibimos de 30 a 60 casos Bien. o sea según la situación por ejemplo si hacemos eh, operativos va, va, vamos a aclarar un poquito eso 30 a 60 denuncias o casos formales que, que te no. llegan con denuncias formales o eh, denuncias Generalmente al año vía... lo que puede llegar es una o dos querellas. O sea, ah, lo que okay, llegan perfect, es denuncia perfect. vía telefónica sí, es bueno, o vía claro. o denuncias escritas. Sí, Quizá porque a la gente le gusta evitarse los conflictos. Sí. Pero también es bueno porque antes... Hay mucha denuncia. No, y, y, es... se, y se enfracaba en problemas individuales. Exactamente. Eh, Hay mucha particular. Magistrada, eh, quiero que hablemos del proceso. O sea, que la gente que nos está viendo sepa cómo hacerlo. Lo llama a ustedes, ustedes le dan cabida o el nivel de importancia cuando es por teléfono o cuando la persona va ahí, aunque sea un conflicto menor o de menor importancia, también se le da respuesta inmediata. ¿Cómo se maneja eso? Porque esa es la manera en que la ciudadanía, pues, se, se educa cuando tiene situaciones. Bien, nosotros, eh, aunque hay casos que parecen poco relevantes, sí. como tenemos un, un departamento de conciliación, siempre se le da un trato. Okay. Siempre se reciben... Eh, siempre y cuando sean competencias eh, de la violación a la ley 6400 y se le tra se trata el caso el 98% de los casos que nosotros tratamos por conciliación son conciliados, o sea son resueltos okay. y podemos decir el que el, 90 el, 90 el 94% y podemos decir que, claro, más, claro. que claro. más del 90% Excelente. de los casos que la Procuraduría recibe que tenemos diferentes formas de recibirlo al igual que todos los miembros los, los, los departamentos del Ministerio Público ...que es a través de denuncia de conocimiento directo... ...lo envía al Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento... Eh, ...nuestro buen amigo y compañero de trabajo, eh, Fulvio... ...siempre hemos tenido una muy buena relación... ...hemos trabajado muchos casos juntos... ...lo envía al Ministerio de Medio Ambiente... ...lo envía a la Dirección... La, ...el Servicio Nacional de Protección Ambiental... ...que son los guardias que están, están nombrados para... ...cuidar nuestras montañas y nuestros ríos... Los envía a la Policía Nacional. En este caso, la mayoría de casos llegan a través de denuncias y a través de la Policía Nacional, a través de su departamento de antirruidos, que es de donde se someten la mayor cantidad de casos. María, para que la población entienda, ¿cuáles son los casos, cuáles son las cosas que ustedes tratan en medio ambiente? ¿Por, ¿Con qué situaciones puede la ciudadanía acudir a la Procuraduría de Medio Ambiente? Que no es fiscal, como dice el título, es procuradora de medio ambiente. Cámbienlo, por favor. Adelante, María. Okay. Bien, eh, voy a completar la, pre la pregunta que me... terminada de responder la pregunta que me hacía Francia, okay, no. que es en cuanto a lo, a lo estadístico. Para el año entrante, el 2020, solamente nos faltan pendientes en los tribunales cinco casos. No. Dos de ellos por ruido, que son personas que están conociéndose, se, le, se le están conociendo eh, las, eh, las audiencias preliminares. Una persona por corte de árboles que fue enviado a juicio. Solamente en entre años tenemos dos personas que han sido enviadas a juicio, porque por lo general los casos se llevan a través del proceso penal abreviado o a través de la, de la suspensión condicional del proceso. Uh -huh. nosotros eso, es, eso en este caso, escúchame que te interrumpa, el... El procesado admite el hecho, eh, la hecho, falta culpa. y uh -huh. rezarse y, y hace, una, eh, hace, una hace especie, un, acuerdo, un acuerdo, paga la multa, paga la multa y, y, y, y, y, y, y se compromete a hacer alguna labor social. Sí, una labor social, una labor de reparación claro. ambiental, también labor social, ambio, labor de reparación al daño causado al medio ambiente y en muchos casos pena de prisión suspensiva bajo el concepto de que de reincidir, lograríamos entonces que la persona tenga que cumplir su, su pena en prisión. Hay varios, dos casos que están, por ejemplo, en la jurisdicción de Salcedo en rebeldía, son personas que han sido sometidas a la justicia por corte de árboles, eh, donde han hecho un daño muy grande a la naturaleza, y ya. se le ha conocido medida de coerción, y luego cuando se le presenta acusación, eh, en dos casos tenemos, en, en ese caso lo tenemos en rebeldía. Aquí en San Francisco de Macorís hay unas 13 personas que están en estado de rebeldía, por daño a la, a la reserva científica Lomaquita-Espuela, por corte de árboles y otros por eh, traición de arena de la corteza terrestre. Lo que el, magistra, el magistrado cómo, lo, sí, lo que que me, para me preguntaba, eh, hay un concepto que dice que el medio ambiente es todo, por el hecho de que cuando se infringen las leyes de medio ambiente se afecta directamente y primero a la salud de toda la población, de manera directa o de manera indirecta. Magistrada. Nosotros a nivel de, de lo que es conciliación eh, abarcamos una gran cantidad de casos, pero al, al, al, al, al, al momento de lo que es la prioridad de nuestros, de nuestros trabajos y de la, y los casos que le debemos ma, da, ma, dar mayor seguimiento son los casos de contaminación por ruido, porque son los que en el momento hasta están generando más preocupación a la población. Luego tenemos los casos de traición de agregado de la corteza terrestre, pero en estos casos hay una hay una entidad o dos entidades. Ellas son el Ministerio de Medio Ambiente a través de su departamento de suelos y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que son unos guardias que deben perseguir y hacer la labor de investigación en los casos de extracción de, de, de materiales de los ríos y llevar a esa persona detenida ante la Procuraduría de Medio Ambiente. También nosotros recibimos casos del Departamento de Gestión Ambiental de los Ayuntamientos. Ellos en algunos casos tra hemos trabajado incluso de corte de árboles. Uno de esos casos eh, eh, fue eh, apelado por la Procuraduría porque lo presentamos esta persona que había un ha hecho un daño de deforestación de y no se le aplicó medida de coerción. Simplemente la presentación periódica, por lo cual nosotros apelamos esa medida de coerción y el caso está pendiente. Maestra. El que se haya extendido el horario para bebidas alcohólicas no implica que haya una libertad total y absoluta para hacer y deshacer. ¿Hará eh, su departamento con los demás departamentos responsables operativos navideños? Eh, totalmente de acuerdo. O sea, así, estamos eh, activos. Eh, la oficina está abierta eh, todos los días. Solamente los días feriados es eh, que no se va a, a desarrollar las labores. Por lo tanto, las personas pueden llamar y poner las denuncias. A la denuncia de la persona inmediatamente se, se trazan las líneas para realizar el trabajo. Y estamos haciendo los operativos conjuntamente con los demás departamentos del Ministerio Público, pro, eh, Fiscalía de Menores, eh, la Fiscalía Ordinaria de aquí de Duarte, para... Eh, Tratar de mitigar lo que son los efectos de, de la extensión de horario o de del de de de levantamiento de la restricción de horario. Porque, eh, pero sí, ya todos los comerciantes, porque se realizó una reunión previa y se le informó que el levantamiento o el hecho de que usted no tenga restricción de horario no significa en modo alguno que usted puede tener música alta. Para usted tener música alta, usted tiene que tener un local cerrado. Y en su defecto, por ejemplo, los casos que quieran hacer eh, algún evento, esos eventos, la ley 9019 especifica que esas personas deben pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que antes era Foresta, frente al Estadio Julián Javier, y deben solicitar una no gestión. O sea, el Ministerio debe ir al lugar, evaluar si procede, que en ese lugar se pueda realizar un evento, y con esa no gestión debe pasar por el Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, donde es el ayuntamiento que puede decir sí o no, puede realizar algún tipo de evento de manera particular. Miren, yo quiero... Eh... Ah, antes, te, escúchame, Socrates, ¿a qué número puede llamar la gente? ¿Cuál es el número de contacto? 809-244-0945. 809-244-0945, ¿eso es 24 horas? No. Nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Si van a, a llamar para alguna emergencia, tienen que llamar a los teléfonos de la Policía Nacional. Eh, ¿El 911 no, no da ese servicio también? Bueno, la ley 90-19, eh, que es la ley que controla los ruidos, le atribuye para que ellos tomen emergencia también de ese tipo. Ah, muy bien. Eh, a, a la Policía Nacional Mencionaste una gobierno. norma antes de, esto, de la 90 con respecto a... ¿Tú la notaste? sí. A la 9019. a en la misma, ya. Yeah. Okay. Quería decir, eh, para los fines de la tranquilidad de las personas que nos ven, que el hecho de que se haya liberado el asunto de consumo de bebidas, no quiere decir que San Francisco de Macorís entero va a andar en la calle bebiendo. Si nos llevamos de las estadísticas y de la condición económica que goza el pueblo, se supone que las personas que tienen capacidad para beber todos los días y amanecidos son menos pero muchísimo menos. Se supone que un comercio sabe que si tiene tres gente y pasó de las 2 de la mañana, le conviene más cerrado que abierto sí, pero Si tiene bebida, si tiene, tiene aire acondicionado, si tiene que pagar luz, si tiene que pagar Eso lo que no sea. O sea, no creo que haya que estar tampoco eh, poniéndonos histérico eh, bueno. con el hecho de que se haya abierto el horario. Te so, invito a que van a hacer a la calle. 5, 6, si no, porque según tú, todo el mundo anda vendiendo droga y anda con 4 No, negocios, pero porque te invito porque a, ti, un a que el país rico todo el mundo anda bebiendo todos los días Pero y podía amanecer hasta las 7 de la mañana. De diciembre no hay tú bebé, en Francia las bebe hoy amanece, mañana no tiene 4 para comprar. No cogen prendado y siguen bebiendo. Me imagino que iban a eso Adiós. en comparación con los ¿Qué años. Que si si la gente tuviera 4, 4. ¿Qué podríamos claro. esperar en esta época? Odio. Oh, en ese sentido. Adiós. Bien, nosotros como ya se realizó una, una actividad donde la, se fueron exhortados a los dueños de establecimientos comerciales a poder realizar sus labores, a poder desarrollar su comercio, pero a mantener la tranquilidad de su entorno. Ellos eh, entiendo que sí han ido tomando las precauciones del lugar, porque a la Procuraduría han pasado varios eh, buscando precisamente información, eh, y le hemos dicho eso, que deben controlar los ruidos porque eso produce una molestia en la comunidad, y pienso que sí que van a, a tomar bueno. eso en cuenta pues Bueno, gracias. gracias a María Brito por su participación acá en este claro. en esta entrevista María gracias. Brito <risa> procuradora de medio ambiente del departamento de San Francisco de Macorís, eso quiere decir de, de, de toda la región desde claro que, Samaná hasta Salcedo El sábado en la tarde estará despachando desde firme de la brisa <risa> sí. producción, pide, producción pide que repite el número otra vez de, de de, de contacto sí, sí. con la 809 244 0945 Ahí bien, está. Bien. ahí Muy está bien. el número. Muchas Señores, nosotros volvemos en breve. Así es que no se va. No hay WhatsApp. No. Vamos a la pausa. Pues sí, la ay, pausa. pero vamos a la pausa. Ay, a la pausa. Digo, a la no pausa. se vayan. Bájame a explicarle a Yeyan esto Oye, de la bebida. Porque Yeyan cree que eh. a tu modo tiene Juan...